Hola, eh, soy Miguel Toledano del estudio Lucirte, de estudio de fotografía y vídeo publicitario. Todo el mundo, más o menos, conoce la fotografía. Lo que pasa, bueno, en este caso, al ser fotografía publicitaria, fotografía de encargo, bueno, pues es el que tengamos los clientes tanto directos como agencias de publicidad, que plasmamos un poco la idea que tienen para poder eh, bueno, pues a nivel de anuncios o a nivel de, de, de publicidad, bueno, pues poder realizar la, las campañas que, no, que nos encarguen. Mi formación bueno, fue un poco de la primera parte autodidacta. ¿vale? Me gustó siempre mucho la fotografía y una vez que fui aprendiendo, fui a base de ensayo de error, a base de preguntar en las tiendas porque no conocía a nadie, no tenía ningún allegado ni nadie que que, que supiera la fotografía, bueno pues eso, eh, tanto, pero eso estoy hablando muy jovencito, eh, de 6, 17 años, y luego ya así como me gustaba mucho, ya que me gustaba, hice algunos cursos de fotografía, eh, tuve la gran suerte de empezar a trabajar con un, de aprendiz con un fotógrafo que fue el que realmente, bueno pues como me, me, me enseñó todo esto y además era un fotógrafo publicitario, bueno, pues me, me abrió, abría un poco los ojos a, a este mundillo durante eh, dos años así y en el que bueno pues intentaba pues eso, absorber todo lo que veía estar con mil ojos y llegaba a un momento también eso pues eh, que ya no solo eh, lo que te encargaban sino intentabas aportar bueno importante para conocer en, en, en este trabajo lo que tienes que saber eh, tienes que ser consciente de que en, en este caso que es fotografía publicitaria aunque sea tu obra, sea tu trabajo, eh, tienes, que, te tienes que adaptar a lo que, a, lo que te, a lo que te piden. No te puedes hacer lo que tú quieras. ¿no? Para eso tú, yo siempre he dicho, para eso, si lo que tú quieres hacer, pues te, te creas tus exposiciones, tu, lo que tú quieras. Pero si es una fotografía de encargo y más, si máxima que es publicidad, tienes que, tienes que, que ceñirte a lo que te piden. Y conocer, bueno, pues al el fotografía publicitaria, bueno, pues siempre he dicho que que tienes que dominar pues, todas las técnicas. Y ahora, fíjate ahora con el tema del vídeo, pues más todavía no. Hay, hay proyectos que se, que, que se alargan bastante en el tiempo. Te, pueden ser dos, tres meses. A ver, como una vez me preguntaron, no estás dos, tres meses única y exclusivamente haciendo esto. Pero sí es verdad que... Que, que lleva bastante tiempo hay, y por el contrario hay trabajos que a lo mejor vienen muy dados lo que es imaginémonos una fotografía solo de una fotografía de encargo que te dicen necesito esto bueno, y te la dan ahora y mañana a las 10 de la mañana eh, en menos de 24 horas está hecha eh, lo bueno de trabajar como comentaba antes lo bueno que es que al final te tienes que adaptar a lo que a, tienes muchos jefes por decirlo de alguna forma vale entonces hoy te pueden pedir un tipo de foto y eh, mañana otro creativo te pide otro tipo de foto, ¿vale? Eso también implica ahora también con, con el tema del digital, las, las redes sociales, pues en, en constante eh, in, in, innovar, ¿no? Eh, también como os comentaba antes, de, hacemos vídeo, esto hace 10 años, grabar un vídeo en vertical, a se lo hubiera dicho no se lo hubiera creído, ¿no? O sea, eran cosas muy, muy, muy... Eh, Raras para aquel momento, ahora ya es lo normal. Entonces, bueno, las redes eh, marcan mucho. Una cosa que nos gusta a nosotros en el estudio es eh, que nos pongan un poco a prueba, ¿vale? O sea, eh, nos gusta que sean retos, retos difíciles que al final, cuando tienes una labor previa y, lo tienes, y está todo claro, yo creo que no hay trabajo difícil. Difícil es cuando no viene todo, no, está, no hay nada claro, no, no está todo muy claro. Eh, crean muchas dudas y esto va es una cadena eh. tienes un, un creativo y una agencia luego está el cliente luego tal luego el jefe ma, pa, entonces claro hay veces que, que hay muchas dudas hay muchas opiniones y eso es el, realmente lo, lo que es complejo que el, el, el intentar eh, pues, bueno, eh, que esté todo el mundo contento que muchas veces es bastante complicado bueno, pues las claves, no, no, no te sabría decir, yo te puedo decir mis claves, de, mis truquillos o mis cosas porque llevamos ya muchos años y, y, bueno, por lo menos que hemos sobrevivido, ¿no? La constancia, constancia y un poco la, la seriedad, ¿no? El, el comprometerte con, en tiempos, en, en formas, en, en, en ser, ser responsable, no coger tampoco proyectos así a lo loco, que eso luego al final eh, te, pueden ser contraproducentes. Mi consejo que le daría a alguien que, que empiece, que quiera empezar ahora, bueno, pues primero, lógicamente, que se prepare. Que sea crítico también con su, su trabajo, su obra, lo, lo, que, lo que pretenda, lo que quiera hacer. Eh, que no se conforme ¿no? Con, con, con, la, con el camino fácil, ¿sabes? Sobre todo al principio, que intente eh, ir por lo difícil. Luego, ya, lógicamente, tendrás que, a la hora de cuando sea un trabajo, pues no complicarse por complicarse, pero, pero siempre que, pues que, que intente dar un poquito más, que sean muy responsables, eso sobre todo, responsable y la actitud. Yo una de las cosas que, que noto también es verdad que, o que valoro mucho la, la actitud que tenga la gente a nivel de, de, de que quiera aprender, o sea, no le van a regalar nada, entonces que, que sean eso, que, que, sean, que intenten apro aprovechar la oportunidad que se le dé que, que, no sean, que no que no se conformen.